La amigua la nexla sozla, xikchiwaka Iwanenik tahtlanili sinopapa oxe Para mayeto no chipa amuwa. Y en Espíritu Santo katleskiteh tlamelawak. Intlaltikpaktlaka katlesmachnuashgawa. Machwelis kipiaske yun Espíritu, porque machkita y machkishmate. Pero namehuan mehwan porque amuwa kaski iwan no machnamechkawas amiknome. Neni Walmukwepa Suksemi iwanietos amuwa. Machok kwekikan taltikpaktlaka Pero namehua an Neni yolitok nochipa. Iwanporyunnik namehwa nmiki an yolitoske nochipa. Iteshneka tonale namehua nankimatiske. Nikinneh nika Iwan nankate notech. Iwanneh amotech. Akinkipiano tanahuatil iwankechiwa yo trágat nechlas ohtla. Iwanak nechlas ohtla, no papán kitlas Iwan imoteititis itech. Icoa cono amo judas iscariote. Okitatlane. Señor, tlanik imoteititis santo Iwan amingo atlantic Jesús okinankile. Aken nechlas ohtla, kichi nikita. Iwan no y no papá ni guanes tiguites para timochantisque y panillo. Aquí nada la más cuenta tan Y le no Sino yashka no papan katle mientras tuknika amuwa Pero te yo los chicas y en el Espíritu Santo que no papan que igual y no Iwana na mech el na no chitlamantle katle ne yo na mech iliwe. Na mech yo lo sei no yo lo sei katle na mech makas machken kite makan tlaltik paktlaka. Amo chitlanemiliyika, yo na ni yo na mech iliwe. niwit. Para nietos, amuwa. Tla nechla soztlani ipamelajka porque niawe inak no Porque nupapa no, no kachi weyikisto kene. Así que Yo me antes de Tlapanos. Para que ni coac Tlapanos, no nawak, na mechla Porque un pawitzin sin diablo que atles que Maskin Mas ye tlan Pero nenik chivas tlanech nahuatían no papa. Para isko ma kimatika antlaltikpactlaca. Nick melawak ni tlasotla in no papa. Shemuketzaka. Ma de